El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, mantuvieron una reunión en Palacio de Gobierno para perfilar acuerdos bilaterales en varias áreas, entre ellas la compra-venta de gas boliviano, el corredor central bioceánico y alianzas comerciales estratégicas, además de invitar personalmente a Morales a su posesión que se realizará el 15 de agosto en Asunción. Para nosotros realmente es una gran satisfacción poder eh, venir acá a inaugurar lo que esperemos sea eh, la mejor etapa de integración entre nuestros pueblos tenemos una historia común, tenemos un destino eh, que tenemos que construir juntos un destino común entre Bolivia y Paraguay, entre Paraguay y Bolivia un enorme potencial de economías que se pueden integrar y hoy es el inicio de esta nueva etapa para nosotros donde queremos profundizar nuestros lazos de amistad, de cooperación, de alianza estratégica, de hermandad. Le mencionaba al señor Presidente de la República que Paraguay, a mí me tocó, fue el senador en este último periodo, y hemos aprobado en el Congreso paraguayo eh, el ingreso del Estado Plurinacional de Bolivia, al Mercosur. Lo hemos hecho convencido y comprometido con la integración de nuestros pueblos. Por su parte, el presidente Evo Morales indicó que se tiene que seguir fortaleciendo los organismos de integración en la región. Nos parecemos en Paraguay y Bolivia en crecimiento económico. Nos solicitamos países considerados pequeños con planificación, con inversión, estamos creciendo económicamente y esto nos permite garantizar estas inversiones de integración en la construcción de caminos, de puentes, de trenes, las hidrovías correspondientes. Eh, quiero decirles, hermanos, hay temas pendientes, el tema energético, pero sobre todo quiero decirle, hermano presidente, vamos a estar el 15 de agosto. A partir de ese momento ya han comenzado nuestro trabajo a, las can... a la cabeza de las cancilleras correspondientes. De esta manera, porque muchos temas en Paraguay y Bolivia nos necesitamos. El pasado para el olvido, hemos hablado bastante, estamos acá trabajando conjuntamente. Al visitar nuestro país, el presidente del Paraguay, Mario Abdón Benítez, afirmó que Bolivia y su país tienen un destino común en la región y planteó a su par boliviano Evo Morales fortalecer los lazos de cooperación y hermandad, además de potenciar la economía entre ambos países, en una reunión que realizaron en la Ciudad de La Paz en la víspera. Es por ello que los diputados del Movimiento al Socialismo manifestaron que esa visita del presidente electo del Paraguay incentiva acercamientos entre estados, ya que el Estado boliviano tiene temas de interés binacional con ese país, como temas de contrabando y narcotráfico. Creo que debemos seguir este mejorando esta nuestra relación que tenemos. Tenemos muchos temas comunes que, que nos unen a Bolivia y a Paraguay, y por ello es importante estas reuniones para que tengamos eh, un mejor relacionamiento y que nos permita una mejor convivencia en temas que tienen que ver con, con narcotráfico, en temas que tienen que ver con contrabando eh, que tenemos eh, con esos países y además ver otros temas que son de carácter eh, estructural y que tienen que ver con temas eh, pasando desde productivos hasta otros eh, de hidrocarburos. Para el presidente electo del Paraguay, quien visita nuestro país desde el día miércoles para invitar al presidente boliviano Evo Morales Saima, a su posesión del próximo 15 de agosto, los opositores manifestaron además que esas relaciones debe buscar el Estado boliviano para diversificar el mercado de los hidrocarburos. Creo el tener eh, buenas relaciones eh, como ha pasado con la Iglesia Católica. No se olviden que este gobierno era de los más contrarios de la Iglesia Católica y hoy están más católicos que el Papa Francisco. Y eso está bien, hay que establecer relaciones y, y creo eso va a ser más para el beneficio de los bolivianos que incluso de los otros países. ¿no? Recordemos que el mandatario electo del Paraguay informó que se comprometió a realizar todas las gestiones posibles para consolidar el ingreso de Bolivia como miembro pleno del mercado Común del Sur, Mercosur.